A ver, ¿cuánto tardo en meter este globo en esa de ahí? Uy. Cuarto intento, por favor, a ver si me sale ya. Por fin, bro. ¿no? Por fin. Literalmente llevo aquí 20 minutos. O sea, es una pura locura. Opalu, opalu, opalu, opalu, opalu, opalu, opalu, opalu, opalo, opalu, opalu, opalu, qué épico, ¿no? Pero... ha costado, ¿eh? Por aquí tendréis un clip como Jopa intentó por su con esos póster, pero yo le tocaba a los huevos. A la derecha, abajo. No, no, no, no. A a a la de derecha, ¿eh? ¿Ahí? ¿Ahí? Ahí, ¿Está recto? Sí, yo creo que sí. Es que, bro, querías hacerlo de p. De esta serie de p. Pena, bro. O sea, has quedado fatal. ¿Estás toda la ¿Estás recto? Sí. Más fe imposible, bro. Ah, va. No, pero ahora es por la coñas. No, ¿qué? Es lamentable. Opa, ¿qué opinas de tus pósters? <risa> Finas de ese bro. Literalmente ayer y todo el mundo. Ey, aparte, aparte, ¿quién te rompió el póster y te lo tiene que pagar. Loris. Sí, chicos. Loris rompió el póster de Jopa. Por aquí lo veis. Nada. Apagar, apagar, apagar. Bueno, chicos, ahora mismo me encuentro solo por aquí por la Royal House. Fuera en el jardín. El más grande que hay. Tenemos la colchonetas todo el jardín y por aquí la casa. Quiero hacer unos retos de fútbol como en los viejos tiempos en el Team G. Y básicamente por aquí tenemos una pelota. Un poco desinflada Pero bueno, vamos a hacer un reto. Que como veis, aquí hay como una especie de hueco en el cual no sé para qué servía. Pero vamos a intentar meter la pelota ahí desde una distancia bastante lejana ¡Eh! ¡Van de locura no he conseguido la segunda así que chicos dejar un like por eso chicos esta colchoneta la verdad es que la veo un poco dime dime y chicos, se me ha ocurrido poner la colchoneta en una parte más épica No sé si veis esa parte en la cual hemos metido la bola Pero esto no me deja hablar con vosotros bien Creo que rentaría mucho más en esa zona Si podríamos hacer retos mucho más épicos Pito, pito, torgo, pito tu. Chavales, ya estamos vestidos Y por aquí hemos reclutado al panaloris Para hacer la misión Que chicos, yo solo no puedo Si hace un frío de loco si voy aquí, despido. Pero te lo juro que no tengo tanto frío Chavales, por aquí tenemos ya la colchoneta puesta como veis, ahora hay muchísimo más espacio Y lo que tengo pensado y mi propuesta para vosotros Si os renta que ponga justo enfrente una portería y hagamos retos épicos. Chicos, estaba a punto de bajar, ya sé que escuchéis el sonido Pero acabo de ver como una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete galletas diferentes, no sé para qué sirven, chicos Pero por favor, que no hay tantas zonas para limpiar en la casa, chicos Que sé que quedan ¡Pero siete valletas! Chavales, actualmente estamos aquí fuera complejo Hay doble cámara, vais a flipar Me voy a colar en la casa, en la Royal House Para hacer como que robo la casa El otro día se empezaron a escuchar ruidos y nos rayamos una locura Así que hay quiero probar es volver. el más cagado de la casa Siempre Hay mensajes suyos a las 5 de la mañana de Hay ladrones y un, nunca pasa me nada Me, un golpe, bro. Absolutamente me nada. un golpe, bro Pero quiero probar cómo reacciona la gente en la casa Estoy con pinche complejo. si no lo habéis visto Y me voy a colar literalmente ya Mirad cómo vamos a ir vestidos Pero yo no me cuelo, ¿no? Bueno, ¿tú? Yo tengo que sembrar el pánico sí, sí, sí. En, la, en la ciudad Y tiene que rayar a todos a a muerte, a muerte, me voy a poner una mascarilla. Voy full negro, chavales Vale, ahora lo gorro, ponte. Y me lo voy a atar a muerte. Yo creo que así se van a rayar. Eh. Uf, no se te ve nada, ¿eh? El pelo. Está un poco el pelo. Es muy reconocible, a ver. Así, así, así, así. Así mucho mejor, así, así, así. <risa> vale, no sé si me ve. Pero vamos a intentar entrar. Así. Y Plex, espero que lo hagas bien. Yo voy a intentar tocar todo para que se raye una locura. ¿Tú por dónde vas a entrar luego? Bueno, ahora vemos. Ahora te hago por WhatsApp, ¿vale? Vale, perfecto. Vale, chavales. Estuve sembrando el pánico, ¿vale? Dale, yo voy a tocar una vez, ¿vale? Ok. Vale, chavales. Me infiltro en la casa. Perfecto. Chavales, tengo que ir con muchísimo sigilo porque literalmente no quiero que me pillen nada de nada. Y a ver qué está haciendo la gente. Y un seco... Otro seco. Estamos yendo por esta zona, aquí está la habitación de Blex. ¿Está grabando? ¿Qué está ¿Qué? ¿Estás grabando? No, ahora no. no. Vale, tenemos por aquí el salón. Poner algo, ¿no? Vale. vale, vamos a ir. ¿no? ¿Habéis escuchado eso? Sí, sí, sí. <ríe> ¿Qué? Han tocado una ventana, ¿verdad? Pero voy a darle como a grabar para, por si acaso. Mira. Sí. Vale, estoy grabando por si acaso. Sí. Mira, mira, callar, callar, callar, para, para el agua, Loris. Ha abierto la ventana, chavales, ¿Eh? ha abierto la ventana ¡Para hacer ruido, coño! ¿Qué ¿Ha sonado aquí? ¿De vale. dónde? ¿Ha sonado la ventana de allí? Ha sido por aquí, yo creo ¿Qué ¿Por allí? Sí, ha sido aquí Esperarse Está ahí, chavales No me ve No, da igual, ha sido una puerta de arriba seguro Vale, chicos, mismo estamos dando la vuelta a la casa Estamos por aquí No veo a nadie por ahora Me colaré seguramente por la puerta Ya, mira, voy a tocar por aquí Voy a tocar por aquí Acaban de llamar a la puerta 100% 100% acaban de llamar a la puerta, chavales Como a ser un paquete, bro Fuera, coño, yo me rayo No, pero esto da a la puerta de fuera Y han llamado a la de aquí Mira, mira, mira, mira, mira. Aquí, han llamado, aquí pero yo no ¿Cómo me, yo yo no me... ¿Cómo? Para para para para para para. Hola. Qué, ¿Qué susto me has dado tú. Hola. Hecho Tío, pero... ¿Tú no aquí no está. Oh. Lo bueno lo bueno de esta casa es que vemos todo. A y... la puerta? Eh. De plata aquí, <ríe> eso es eso es mío. Eh. Bueno, eh, Mira a ver si está en Perloris, Si vas a mear Y que alguien va a dejar ver a Jaime o a Maxi Han llamado a puerta Si, si están todos en casa hay que preocuparse ¿Ves algo? Sí ¡Oh! Acaban de llamar, acaban de llamar ¿Dónde han llamado? ¿Dónde? aquí allí No veo nada Mira la está rayadísimo, está rayadísimo Voy a ir para acá No, bro, no te estoy gastando ninguna broma Porque ya he terminado El blog de hoy ya lo he terminado, bro, y lo sabes no hay nada. Te lo prometo Bueno, sí, te lo prometo A ver si puedo Darle algún susto a alguno Casi se ha pescado No sé cómo va a reaccionar Pero qué locura Me agacho, me agacho ¿Qué? Me acaban de bloquear la entrada Qué locura Acaban de bloquear la entrada. De a Lloris, corre. Acabo de ver la con color. Acabo de ver la Loriz. ¡Está feliz! ¿Lorís estás volviendo por detrás? Este, ¿eh? ¿Qué dices? ¿Qué, este? ¿Qué dices? ¿Qué? <risa> Bro, estás loco. ¡Míralo! ¿Quién es? ¡El Loris, el Loris! ¡Ah! Mira! ¡Corre, corre! <risa> Bro. No lo he nada. Bueno. es normal, que no me estaba creyendo. ¿Cómo que? No, no, no, no. Flex también estaba con compinchado, chavales. Hijo malo diciendo. Porque el chill que le digo a Jopa, no grites tanto que van a venir los vecinos Con la cámara, eh, No sé lo normal, que si me están robando, ¿qué hago? Pues me quedo parado <risa> Vaya persecución ha hecho Loris, macho Además, tocho de todos, es que es el día de, de Jaime El día del payaso nada, chavales, espero que se haya contado la broma. A Jopa no le ha gustado mucho que yo que sé. No, la verdad no, es que no. No se la gracia. un poco rayado, eh. No, es que no sé la gracia, bro. Pero nada, espero que se encantado el vídeo. Nos vemos el siguiente. Te veo cansado, eh. La verdad es que has corrido. Por lo salir. que he corrido, ¿cuántos likes pedirás en este vídeo? A ver, tampoco te pongas chulo, bro, porque has, ya, ya, ya. Yo, has corrido 20 yo, metros. metros noche, ¿vale? vale. Mínimo 3. Mínimo 3. Cabrón, me has puesto toda la responsabilidad. Mínimo 3, máximo 4, tío, aquí, ¿eh? <risa> no. 5000. Uh, bomba. Pero bueno, nada, espero que se gate el vídeo. Gracias por verlo. Y el sí, siguiente. Sí. Que Adiós. mañana... Una broma, Jaime. <ríe> <ríe>